Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy a pedido de una suscriptora vamos a hacer un video de cómo se deposita paso a paso en Lemon Cash. Bueno, antes que nada tienen que crear una cuenta. Si no saben cómo crearla, les dejo acá arriba un video de cómo se crea la cuenta en Lemon Cash. Una vez que tenemos la cuenta creada, vamos a la parte de depositar y acá nos da los datos del CBU. Para ingresar dinero a tu cuenta, deposita en este CBU, que acá te da la opción para copiarlo, o el alias. Nosotros lo vamos a hacer desde el banco. Cualquier cosa, si ustedes tienen mercado libre o cualquier otra billetera virtual, lo pueden hacer copiando y pegando el CBU y depositando. Y si no también tenés la opción en criptomonedas que acá te da para depositar en nada, SOL y diferentes tipos de criptomonedas, lo único que hay que hacer es elegir la criptomoneda y ahí te da el código para escanearlo o acá abajo te da la dirección. Bueno nosotros lo vamos a hacer en pesos así que vamos a necesitar este CBU y vamos a ir a la cuenta del banco. Estando ya en la cuenta del banco, lo que podemos hacer es ir a transferencia, vamos a agenda, si ya lo dejamos anotado en nuestra agenda y es más fácil, la próxima vez que queramos depositar ya están los datos cargados. Vamos a la agenda, nuevo destinatario, y ahí nos va a pedir que ingresemos el alias o el número de CBU o CBU que es virtual. Bueno, acá ponemos... 50, 53, 6 8 ceros, 60, 70, 27. Tipo de cuenta: cuenta corriente no propia. Y acá el nombre o descripción le ponemos Lemon Cash. Ponemos continuar. Acá nos pide el token de seguridad. Listo, ya tenemos la agenda, y ahora lo único que hay que hacer es depositar. Venimos a transferir, y acá te va a pedir el importe, va a ponerle mil pesos para probar. Seleccionamos la cuenta, en concepto pónganles varios, ponemos siguiente, Bueno, nos va a pedir el token de seguridad, ponemos confirmar, listo, ya se realizó la transferencia, ahora lo único que hay que hacer es esperar hasta que no aparezca en la cuenta de Lemon Cash nuestro depósito. Bueno, ahora esperamos. Bueno, gente, como verán, ya está depositado los mil pesos que nos transferimos. Ahora lo único que queda es comprar la criptomoneda que nosotros queramos. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, activen la campanita.